¡Cerrad las puertas! Seis de nuestras ciudades del norte han caído tras un ataque coordinado. Su líder lucha junto a una bruja. Acaba con esos asesinos, su majestad. Todas las familias deben aportar un hombre para luchar. Eres un héroe de guerra. Tú ya has hecho enormes sacrificios. Mi padre no puede luchar. Yo lo haré en su lugar. ¿Los invasores del norte la matarán? Si la delato serán los nuestros los que lo harán. Cuando tomemos la ciudad imperial, me vengaré por mi padre. ¿Cómo te llamas, soldado? Jun, comandante, hijo de Huayun. Ahora prestaréis el juramento del guerrero. Valientes. valientes, valientes, auténticos, ¡Aplausos! disparad. Morirás fingiendo ser algo que no eres. Pero aquí estoy, demostrando que sí existe un sitio para nosotras. Una cría amenaza nuestros planes. Una guerrera. ¡No!